¿Quién soy?, esta es una de las preguntas más comunes que todos los seres humanos nos hacemos. Y mira, lo que en realidad eres, lo que en el camino de Dios eres, es una parte individual de la divinidad, Dios hecho hombre, aspectos de la divinidad, eres Dios hecho y manifiesto en la tierra, eres la esencia individualizada de todo lo que es, eres el creador y lo creado, eres un ser espiritual que está habitando en un cuerpo, porque no eres cuerpo, eso no es lo que eres, eso es algo que tienes, eres una partícula maravillosa que emana luz. Lo que verdaderamente eres es conexión con la fuente ilimitada, de tal modo que puedes crear y manifestar todo aquello que tú desees y anheles. Si tú lo deseas desde tu alma, entonces todo será manifestado con esa luz y esa alta vibración. Lo que en verdad eres es divinidad, hecha carne, a veces pensamos todo lo contrario, pero eso es solo una ilusión, eso es solo una fantasía y una idea. Lo que en verdad eres es hijo e hija de Dios. Recuerda esa esencia que ya está en ti, ante ti y en ti. Habita cada acto y cada situación que estés experimentando desde tu alma desde esta energía y esta vibración superior, que en todo momento te recuerda que estás protegido y estás protegida. No pasa nada, en todo momento Dios te contiene, porque eres su hijo e hija hermosa y maravillosa.